pero de verdad consideren que involucrarse en historias ficticias es una característica de cualquier mente refinada. Esta vez en Creepy les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. No se lo pierdan. Les dejo el link al final del video en los comentarios y en la descripción del video. Muchas gracias. Y por ahí los espero y los veo. Y los veo.